Fabian Taylor, Fabian Taylor, Fabian Taylor, Fabian Taylor, Fabian Taylor. Sé que lo que no quieres un bobo. Que lo que, lo que quieres es que nunca acabe el party. Sé que lo que no quieres un bobo. No, no es lo viejo, el momento de partirte en el salón. Contigo es año nuevo, con otra mes y tu bobo. No me estorpillo ni perdón si me chula la aventura Que ando con en aventura Guaya, no tengo cojones Si ella no te chicha Va con su amiga, hoy nadie la cacha Ya lo borracha con algo de vareta Dice que ella es dueña, me modelaba en chancleta, prefiere la nota pero comiendo la pepa Ella no es prepago, lo que sí que es adictiva, tomando jubelulo por la avenida. Ella como yo, lo que quiere un barbilón solo si me pego el piso tiembla, como cada vez que se forma la jodienda, tú salió a que la vida, es una bebé tontequila te un y es encabrona cuando le quiere amarrar, lo único que quiere es fiesta para disfrutar. Si es que todo le sabe mal, maneja su propio barco, pero nunca sabe a dónde va, como yo que no tengo el timón. No mamá roto en curvas y me siento don Simón Ando bebiendo un zumo con sabor a ron No tengo la cone pero voy en un avión Estoy lejos como el sol y un frío como la luna Está haciendo vida pero no lleva vacuna Pensaba en una fiesta que dure toda la vida No quiero, no quiere dos, ella baila como el boss es el centro de atención Se le ve que es mala, lo que quiero es La vida bacana, no te hablo de fama Trame mamá juana de la buena Pa' que me quite la pena, aunque solo sea por un rato, haz que valga la pena